Hola, en este video vamos a ver cómo revisar si nuestra cuenta de Zoom es License. El primer paso es ir a la página de zoom.us y en zoom.us vamos a seleccionar Sign In. Dentro del mismo vamos a hacer un Sign In con Google ya que es como están vinculadas nuestras cuentas del TEC. Si no tenemos nuestro usuario dado de cuenta, hay que ponerle agregar otro usuario y poner nuestra cuenta del TEC. Nos va a llevar a la página de login del TEC, donde vamos a poner nuestra nómina o correo y nuestra contraseña del TEC. Y le damos clic en iniciar sesión. En caso de no haber activado el token, nos va a pedir que pongamos el token. Si ya lo habíamos puesto, vamos a entrar sin ningún problema. Una vez dentro de la sección de Zoom, Vamos a ir a la sección de la esquina superior derecha en donde está nuestra foto o nuestras iniciales y vamos a dar clic. Y vamos a revisar que al lado de nuestro correo del TEC aparezca la palabra License. En el caso de que esté con licencia quiere decir que ya tenemos sesiones de Zoom ilimitadas y tenemos todo habilitado para poder dar nuestras clases de manera normal. Espero que este video haya sido de gran utilidad.